Journey Two Faces Tratamiento hidratante en dos fases adicionado con extracto de cola de caballo, ideal para cabelleras delgadas o quebradizas. Agita y aplica directamente sobre cabello húmedo o seco. Ayuda a recuperar la suavidad, hidratación y brillo de tu cabello.